El abogado Richard Tineo, representante legal del director del Distrito Municipal de Ceroví, Jorge Luis Saldívar, manifestó este martes que su cliente fue excluido de la acción incoada por vocales de dicho distrito por supuesta malversación de fondos e irregularidades. Bueno, hoy se produjo la lectura de una sentencia la cual decidía sobre unos incidentes planteados puesto que a nuestro entender Jorge Saldívar Mena ...en su calidad de director... ...de la Junta Municipal de Senoví... ...no era el funcionario idóneo... ...por ante el cual se debía de realizar... ...la serie de solicitudes... ...sobre documentos... ...que la contraparte... ...o la parte accionante para este caso... Eh, ...había realizado... ...sino que eran el tesorero, el contador... ...y recursos humanos... ...porque se solicitaban copias de cheques ...de nómina, etcétera... ...entonces, como bien sabemos... Jorge Lee. Eh, actúa siempre como director de la Junta Municipal y ante los ojos de la 17607 es inadecuado que él maneje esos documentos y por tales motivos... Eh, tenemos una magistrada bastante sabia en la primera civil y ella ha visto el error de la parte accionante y por lo tal ha aplazado el conocimiento de la audiencia para el 28 de febrero, eh, de enero, dándole la oportunidad a dicha parte a que notifique a los funcionarios del lugar. De su lado, Jorge Jorgelis Saldívar... Aseguró que a pesar de ser excluido, continuará en los tribunales para acompañar a servidores administrativos de su gestión que son requeridos en la acción. Eh, todas esas informaciones nosotros las tenemos en orden y procederemos a, a limpiar nuestra Junta Municipal. Y en el caso nuestro estamos fuera del expediente, pero asimismo vamos a seguir acompañando a nuestros funcionarios y empleados para que demuestren que todo en nuestra Junta Municipal está en orden y de esa manera, así mismo como andamos en el día de hoy con todo nuestro empleado implicado en el hecho, así mismo proceder también en contra de las partes que realizaron dicha querella en contra de nuestra persona y de nuestros empleados. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.